¿Cómo ves el futuro de la moneda libre? Eh, es, es difícil porque los, pienso que eh, los estados en general eh, en el mundo están en un punto y la, las personas que gobiernan y que tienen las, la, lo, el poder eh, están pienso que ven que, que las cosas cambian en el, en el pueblo, que las personas quieren un, algo nuevo, pero ellos también tienen miedo de, de, de que el poder que tienen ellos eh, se va a caer. Y eh, de momento es un pequeño grupo de personas y hay varias, que, eh, hay varias monedas libres, diferente de la, la que que utilizamos, pero hay varias, pero son pequeños grupos. Y pienso que de momento, para algunos años, bien, vamos a continuar a empezar a, a, a, a, a hacer más eh, cambios, entre, eh, más, eh, ¿cómo se dice? Eh, exchange, más eh, intercambios. intercambios, intercambios entre, entre las personas más y más, pero en comparación de, de los intercambios que hay en, en el euro es poquísimo. Entonces, para alguns, algunos años vamos a nosotros crecer y si empieza a hacer, eh, eh, si los intercambios empiezan a hacer mucho. Eh, Pienso que el Estado va a ver lo que pasa y en este caso no sé qué va a pasar exactamente. Eh, pero de momento para algunos años lo que tenemos es una, también es una, más que todo para mí es una experiencia. Es una experiencia de, y tenemos que hacer muchas experiencias en la moneda pero otras cosas también. Y de esas experiencias va a salir algo nuevo, pienso. Entonces, para mí, el, no sé si el futuro de la moneda libre que, que utilizan va a ser exactamente lo mismo que lo, lo que hacemos ahora, pero puede ser el, el, el principio de un, un cambio en general en, en la moneda. No sé si exacto, pero quizás no exactamente cómo lo hacemos pero un cambio de, en, el, en el, la mente de las personas para que entiendes que la moneda ahora que utilizamos el euro es una moneda que no es justo para los todos entonces más que la moneda la, la, el sistema que utilizamos pienso que puede ser un cambio en la mente de las personas el futuro. Mm. Y que, ¿Cómo la utilizas tú esta moneda actualmente? ¿Qué intercambios has hecho? Ah, sí. eh, no, no, no soy uno de los más eh, grandes usuarios de la, de la moneda, pero lo que he comprado son, eh, es comida, es jabón, eh, jabón es eh, eh, también. Eh, que, Uh, que he comprado también. sí he comprado sí um, como se dice bijou joyas uh, para, para regalos libros uh, he comprado um, sí, uh, también instrumentos instrumentos de música uh, o okay, varias, varias cosas uh. se puede comprar también servicios de una persona que viene que que puede ayudarme o cosas así Bien, ¿algo para que puedas dar consejos o ánimos para que se pueda crear un grupo de Jun en España que empiece a desarrollarse? Eh, es, para mí, más que la moneda misma, de nuevo, lo importante es, son los intercambios, no de solo de moneda, pero también de pensamiento entre las personas y para hacer que nuestra conciencia de ser un en un grupo de, en una sociedad eh, que no somos solos contra los, de, contra los demás que son un grupo um, eso es la moneda que crea es este, este conexión entre, entre las personas también personas que por ejemplo yo nunca son no son personas que yo conocía antes o, y, y me estas personas de, de cómo se dice de nuevos círculos de nuevos eh, eh, círculos comunidades etcétera eh, son Pienso que sin la moda nunca le, nunca yo. ¿Cómo decías? Pues ¿Las podrías conocer? Sí, nunca yo podría conocerlas. Y, y entonces. Eh, y conocer nuevas personas con moda de pensamiento diferente siempre es una riqueza, ¿no? Eh, para mí. Y entonces. Eh, es Más que la moneda y los intercambios que hacemos de, de, de, de valor, de moneda, son los intercambios de, de pensamientos que, que son muy interesantes. Y, y, y nos has, por, como es una experiencia, estamos siempre eh, buscando cuál es el camino ¿Sabes? Y eso es interesante, porque si no, si no pensamos, si no estamos reflexionando en el, en el camino que tenemos que hacer, para mí no sirve vivir, ¿eh? ¿No? Sí. Muy bien, pues muchas gracias.